Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a ver un video de cómo yo puedo encontrar la fracción generatriz de un número decimal. Hay tres tipos de números decimales. Están los decimales, ¿verdad? Los que no tienen nada eh, periódico, los que no tienen ningún tipo de repetición o decimales exactos. Y luego tenemos los decimales periódicos puros, que son decimales que mantienen un patrón. Por ejemplo, en este caso el 6 se repite de manera indefinida. En este caso el 53 se repite de manera indefinida. Y en el último caso, el 671 se repite de manera indefinida. Luego están los periódicos mixtos, es decir, que tienen una parte decimal que se repite y la otra que no. Por ejemplo, en el primero yo tengo el 6, no pertenece a la parte periódica, pero el 2 sí, porque el 2 se repite de manera indefinida. Aquí yo tengo el 0 y el 4, no pertenecen a la parte periódica, pero el 3 sí. Eh, por eso se llaman periódicos Mistos. Entonces vamos a empezar de una vez. ¿Cómo yo puedo convertir el decimal 0.05 a fracción? Lo primero que nosotros vamos a hacer es que dependiendo la cantidad de dígitos después del punto, en este caso hay 1 y 2, entonces eso significa que vamos a tomar el número de arriba, lo copiamos normal y debajo vamos a poner 100. Si hay dos dígitos ponemos 100. Si hay un dígito, ponemos 10. Si hay tres dígitos, ponemos 1000 y así sucesivamente. La cantidad de ceros va a depender de la cantidad de dígitos después del punto. En este caso, la fracción yo puedo simplificar dividiendo entre 5. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 20 de 100 es 20. Ahora vamos a utilizar la calculadora solamente con fines para verificar que 1 sobre 20 o 5 sobre 100 es igual a 0.05. Nos vamos a la calculadora de Google y decimos, ponemos en degree, aquí en grado, 1 dividido sobre 20 me debe dar 0.05 efectivamente. Eso significa que mi respuesta está correcta. Vamos al próximo. En el siguiente nosotros tenemos un dígito después del punto. Quiere decir que vamos a dividir entre 10 solamente, ¿verdad? Entonces el número de arriba sería un 2. Entonces puedo simplificar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Si yo divido 1 entre 5 me debe dar 0.2. Entonces vamos a hacer la división. 1 entre 5 es igual a 0.2. Efectivamente mi respuesta es correcta. En el siguiente ejercicio tenemos el número 0.125, ¿verdad? 125 milésimas. Entonces, como tengo 3, vamos a ver, 1, 2 y 3, eso significa que debajo vamos a poner el número 1000, ¿ok? Entonces... Arriba copiamos el número 125. Yo debo de simplificar. No siempre se puede, pero también la fracción sin simplificar me debe dar correcto. Es decir, que si yo divido 125 entre 100, me debe dar 0.125. Vamos a verificar eso. 125 dividido entre 1000, perdón, me da 0. Punto. Correcto. Entonces vamos a simplificar. Vamos a dividir entre 5 porque ambos números terminan en 5 y en 0. La quinta de 1000 es 200. Y la quinta de 125 no sabemos. Vamos a ver. 125 entre 5. 2 entre 5 es a 1. A 2. 2 por 5, 10. Me sobran 2. 25 entre 5 a 5. Entonces, 25 puedo seguir dividiendo entre 5. 25 entre 5 es igual a 5. Arriba. Y el 200 entre 5 es igual a 40. Puedo seguir dividiendo entre 5 otra vez. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 40 es 8. Quiere decir que si tomamos un octavo, 1 dividido sobre 8 me debe dar 0.125. Vamos a ver. Entonces 1 dividido sobre 8, mírenlo ahí, me da correcto. Entonces vamos, seguimos. Ahora tenemos cuatro dígitos después del punto en el ejercicio número 4. 1, 2, 3 y 4. Eso significa que debajo voy a tener un 1 y 4, 0. Sería 10,000. Entonces el número sería 134. No le voy a poner el 0 porque total sigue siendo 134. Entonces podemos sacar mitad. La mitad de 10,000 es 5,000. Y la mitad de 134 sería la mitad de 150. La de 34, 17 serían 67. Ok, esa sería la mitad. Entonces esa fracción, el 67, ya es irreducible. Entonces las vamos a verificar 67 entre 5000. A ver si nos da correcto. Siempre les recomiendo que lo hagan así. Siempre que tengan una respuesta, miren ahí me dio correcto. Siempre verifiquen para que sepan que lo están haciendo de la manera correcta. Aquí tenemos... 3 dígitos 1, 2 y 3 entonces vamos a poner un 1000 ¿verdad? 3, 0 y el número debemos poner la parte entera también que sería 1, 0, 5 y 3 ¿pudiera dividir entre 2? no puedo porque este es un número impar ¿pudiera dividir entre 3? no puedo porque el 1000 no se puede dividir entre 3 entonces ya esta fracción lo vamos a dejar así 1053 entre 1000 mil. sería 1000 53 entre 1000. Y si se fijan, miren cómo me da correcto. Entonces, ahora tenemos 2.43. Tenemos dos dígitos después del punto. 1 y 2.0. Entonces, sería 1 y 2, ¿verdad? Por eso ponemos 2, 0. Y el número 243. Vemos que el 100, el 243 no tiene mitad, tercera... 243, creo que ahí ya terminó, 243 sobre 100, si dividimos 243 entre 100, me da como resultado nuestro decimal, ¿ok? Entonces, ok, en esta parte nosotros tenemos decimales periódico puros, son puros porque eh, no hay una mezcla, sino que todo lo que pertenece a la parte decimal tiene una repetición, entonces yo voy a volve volver a reescribir esto y voy a poner 0.6 rayita indicando que el 6 es la parte periódica la parte que se repite ok entonces cuando sucede eso nosotros vamos a poner el número completo como si no hubiera periódico ni decimal ni punto un 6 y debajo vamos a poner 9 dependiendo la cantidad de veces que se eh, que se dependiendo la cantidad de, de, de, en el periodo por ejemplo el 6 es un solo solo ponemos un 9 ok si confirmamos vamos a simplificar la tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3 2 tercios me debe dar 0.6 periódico vamos a ver 2 entre 3 efectivamente entonces vamos a ver el otro ejemplo primero ponemos 1 punto identificamos que el 53 se repite de manera indefinida entonces mi parte periódica es 53. Entonces, arriba ponemos el número, ¿verdad? 153, ¿verdad? Y como tengo 2 en la parte, tengo un 5 y un 3, entonces voy a poner 2, 9. Ahorita puse un solo 9 porque hay un solo número que se repite. Aquí hay dos números que se están repitiendo, que son el 5 y el 3. Por eso ponemos 9. Y algo que no le dije ahorita porque no existía era que aquí era menos 0, pero aquí sería menos 1. Debemos restar la parte que no es periódica ok entonces 153 menos 1 serían 152 dividido sobre 99 ok entonces entonces ahora vamos a confirmar 192 entre 99 me debe dar 1.53 periódico verdad entonces vamos a google 152 dividido entre 99. mírenlo ahí, 1.535353, perfecto. Seguimos avanzando. Aquí tenemos que mi parte vamos a primero a identificar 2.671. El 6, el 7 y el 1 se repiten. Entonces, arriba nosotros debemos poner el número completo, ¿verdad? Sin repeticiones. Entonces le vamos a restar todo lo que no sea periódico, en este caso el 2 se lo vamos a restar. Y debajo vamos a poner la cantidad de 9, o sea, cuánto se repiten en la, en la parte periódica, el 6, el 7 y el 1. Serían tres números, por ende ponemos 3, 9 y si decimos 2,671 y me quitan 2 sería 2,669 sobre 999. No podemos calcular mitad. Podríamos calcular tercera. Vamos a identificar si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Aquí debajo sería 27. Ese número del de, el de abajo tiene tercera. Vamos a ver aquí 2 más 6, 8. 8. 8 más 6, 14. Y 14 más 9 serían 23. El de arriba no tiene tercera. Entonces. Hola, ¿qué tal? En esta parte... Vamos a hacer decimales periódico mixto a fracción. Se llaman periódicos mixtos porque si nos enfocamos en el primer ejercicio, el 6 no se repite, pero el, el 2 sí. Entonces la parte periódica el 2 es periódico, pero el 6 no. Por eso se llama mixto, porque en su parte decimal tiene periódicos y no periódicos. Si, si copiamos esto, 0.6 y le ponemos un 2 al guión, estamos diciendo que el 2 se repite de manera indefinida, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, la cantidad periódica es la cantidad de 9, ¿verdad? En este caso tenemos una, un solo número que se repite de manera periódica, por eso ponemos un solo 9 debajo, ¿ok? Por eso un solo 9 y tenemos en su parte decimal un número que no es periódico, que es el 6, ponemos un solo 0, ¿ok? Entonces, arriba vamos a poner el número completo, 62, y le vamos a quitar todo lo que no sea periódico. En este caso el 6. Serían 62 menos 6. Y eso me va a dar igual a 56 sobre 90. Podemos simplificar esa fracción. La mitad de 56 es 28 y la mitad de 90 es 45. Entonces 28 sobre 45 me debe dar ese decimal. Vamos a ver. 28 entre 45. Mírenlo ahí. 6.0.62 periódico. Ahora vamos a hacer el otro en el número de abajo eh, vamos a copiarlo y tenemos 1.3452 y al 52 le vamos a poner una rayita indicando que esa es la parte periódica ok por ende como tengo dos números que se repiten en la parte periódica tengo dos voy a poner 29 ok y también en su parte decimal tengo dos números que no son periódicos, que son el 3 y el 4. Por eso ponemos 2, 0. Ok, entonces el 9 es por la cantidad de números que son periódicos y el 0 es por la cantidad de números que no son periódicos. Por eso 9, 9 y 0, 0. Ahora bien, arriba yo voy a poner el número 1, 3, 4, 5 completo. Lo pongo y yo le voy a restar a ese número todo lo que no sea periódico, es decir... 1, 3 y 4, lo pongo aquí, 1, 3 y 4. Entonces, si yo resto 13,452 menos 134, vamos a ver cuánto me da. Sería esto de 12, cogí una prestada, este se volvió un 4, tendría 12 menos 4, sería 8, 4 menos 3, 1, 4 menos 1, 3, 3 y ok. Sería entonces la respuesta 13,000. sobre 9 9900 voy a borrar esto. Y ahora entonces nosotros procedemos a dividir. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido con la calculadora porque te toma mucho tiempo, 13318, 13318 entre 2 me da 6659. 6659 y la mitad de 9900 4950 ya no se puede dividir entre 2 porque el 9 es impar vamos a ver si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3 eh, 9 más 5 14 14 más 6 20 26 no es un múltiplo de 3 por ende no podemos dividir tampoco podemos dividir entre 5 Así que podríamos intentar dividir entre 7, a ver qué pasa. 6659 entre 7. Da decimal, ¿no? Podríamos intentar entre 11, 6657 entre 11. Y ya esa parte está así. Entonces vamos a confirmar la respuesta. 6659 6, entre 4950. 6659 entre 4, 9, 50. me da 1.3452 periódico. Lo pueden ver. 1.3452. Excelente, entonces vamos al último. Yo tengo el número 2.43. Vamos a modificarlo un poquito para que ustedes vean. Yo voy a poner, en vez de ser dos dígitos que se repiten, yo voy a poner 3. 43, 125. Entonces, si lo reescribimos tendríamos 2.43. 125 periódicos. Eso indica que ahora yo tengo tres números que se repiten. Por ende, abajo voy a poner 3, 9. ¿Y cuántos tengo en la parte decimal que no se repiten? Tengo dos que son el 4 y el 3. 2, 0. ¿Ok? Y entonces arriba voy a poner 2,000, el número completo. ¿Verdad? Y yo le voy a restar todo lo que no sea periódico. Sería 243. ¿Ok? Entonces, te, lo voy a hacer rápido con la calculadora. Entonces, con la calculadora, la resta de arriba, 24, eh, 242.882 entre eso. Si yo hago la resta o la división, puedo simplificar esa fracción, pero si yo la compruebo así, me debe dar esto que está aquí. Vamos a ver si es verdad. Eh, 242.882 entre 242.882 entre 239 y 20. Vamos a verificar. Si le doy aquí, entonces miren ahí cómo me da perfecto. 2.43 125 periódico. Bien, yo puedo simplificar esta fracción dividiendo entre 2. Eh, 242 882 entre 2 me da 121,000 441. 121,000 441 entre 1, 2, 3, 0, 0 entre 2. 49.950. 49.950. Ya no puedo dividir entre dos. Intentaría entre 3 y así sucesivamente. Pero lo más importante es el concepto que la parte decimal, si hay 3, usted pone 3.9. Si hay dos que no son periódicos, entonces usted pone 2.0. Y espero que este video le haya servido de mucha ayuda. Cualquier pregunta, no olviden dejarme un comentario y un me gusta. Bye.